nada de amargura, nada, nada de amargura, Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres maravilloso, vas sacándome, ay, estos ayunos, que estoy ayunando de esto, porque realmente un ayuno significa sacrificio, y haber ayunado de amargura es un tremendo, tremendo sacrificio. Así que veamos, veamos hoy día qué nos dice nuestra querida palabra de Dios en Romanos, ¿ah?, ¿eh? Por tanto, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Palabra de Dios, palabra de amor. Aceptémonos los unos a los otros, hermanos queridos, hoy día. Hoy día eso no pasa, yo no te acepto si no piensas como yo. Te pongo un límite, y si no, chao, y nada. Aceptemos. Témonos porque tú no eres perfecta ni yo tampoco. Por lo tanto, quiero que los demás me acepten y me entiendan, sepan cómo soy y me amen como soy y vamos juntos mejorando. Bueno, y si tú quieres eso con las personas que no piensan igual que tú, ¿por qué tú no aceptas ni respetas a los demás? Aquí, hermanos queridos, tenemos que vivir en el respeto de lo que el otro piensa, de lo que el otro hace. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y en corrección fraterna se lo digo, se lo hago ver. Pero si no quiere, la oración. La oración de intercesión para que el Señor los ayude, para que el Señor llegue a ellos. Eso es, hermano querido. pero aceptándonos los unos a los otros. Como Cristo me acepta, Cristo me acepta, te acepta a ti Ahí a lo mejor tú estás bien, a lo mejor estás en el barro, a lo mejor estás en el vicio, a lo mejor estás en la droga, en la lujuria, en el engaño. El Señor sí, ahí te quiere, ahí. Por eso vino, para levantarte, para darte esperanza. Y de ahí te levanta, te lleva en brazos como la ovejita perdida, pero después con amor nos va corrigiendo. Bueno, y del <ríe> y de este de este desaliento, ¿ah? el Señor hoy día me dice que me levante dándome fe, que este desaliento porque las cosas no salen como yo quiero, dame fe para creer en ti Señor, para creer que tú viniste, que tú estás a mi lado, que tú me estás levantando, que tú me quieres ayudar, y que en este tiempo de cuaresma tú vas a sacar todo, todo esto, estos ayunos, estos sacrificios, tú lo tomas en cuenta y me devuelve 100%, 100 por mil, 100 por un millón. Y creo en el triunfo de la resurrección. Ese, me han dicho que no me olvide todos los días de repetirlo, hermanos queridos, que es la fuente, que es la esperanza, es la fuente del verdadero amor que vamos a ver en un tiempo más Semana Santa el triunfo del amor, hasta la última gotita de sangre por ti, hermano querido, para que tú seas feliz, para que tú tengas opción de vida, que no tengas así, que Satanás te quiere, no, ahí en el barro, no, si tú no puedes, mira, eres nada, nadie, sigue ahí nomás, vive feliz, ahí donde estás revolcándote, y no quiere que mires hacia arriba, que mires al Señor, así que digámosle al Señor hoy día, fuera, fuera los desalientos, ayúdame Señor, aumenta, aumenta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 Oh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 Ven y amame, quiero recibir todo tu amor. Ven y amame, ven y amame, te abro al fin las puertas de mi corazón.